Voy a presentaros un poco la, todo el planteamiento didáctico que este, en esta edición del Festival Música Música ha habido. Y después, para terminar, voy a poner un poquito de, del vídeo del, del espectáculo didáctico que, que hicimos. Tengo que encontrar. Bueno, pues un poco en la línea de lo que se decía aquí, decía Begoña Garamendi, la presentación de esa, de esa intención de de sumar esfuerzos, de enlazar, ¿no? a todas las, a lo, en este caso ya hablaba de las familias, eh, del profesorado, de los estudiantes, etcétera. También en, desde la Fundación Bilbao 700 en esta edición del Festival Música Música que cada primavera trae a Bilbao un, una serie de conciertos, eh, pues se pensó darle una, enlazarlo también con el, con, bueno, con una dimensión o darle una dimensión educativa eh, para no solamente para público infantil, sino también para público adulto. Entonces, eh, una de las eh, de las novedades, quizá, porque ya había habido antes, algunos eh, se hacían en la, en la sede de la Fundación, eh, algún teatro con intención didáctica, etcétera pero este año se quería integrar la actividad didáctica en el propio Palacio Euskalduna, de manera que se integrara en el festival, eh, que tuviera otra, otra dimensión. Entonces, se hicieron actividades para público infantil y para público adulto. Las, solamente mencionaros algunas que hubo para público adulto, porque eh, a lo mejor en algunas otras ediciones os apetece también participar, no sé si habéis participado. Hubo una conferencia inaugural eh, llamada Puente para Románticos, con el mismo lema que el festival. Una mesa redonda en la que se quería, bueno, se quería eh, también establecer algunos enlaces, por eso se llamó Tendiendo Puentes, entre distintos profesionales que hacen posible... Que un festival de música pues, pues tenga lugar, ¿no? Entonces había un programador, había un intérprete, una compositora, un didacta, un crítico musical, y, y se hizo pues una mesa redonda en la que cada uno expone cuál es su, su tarea, eh, con vistas a, a que después eh, exista un festival de música y luego eh, estuvo abierto a las preguntas del público. Eh, hubo una conferencia, concierto, con un cuarteto de cuerda de estudiantes de musiquene en el que interpretaron una, un cuarteto de Mendelssohn, que era uno de los compositores programados en esta edición. Y bueno, eh, yo lo que hice fue eh, detallar algunas cosas de la partitura, utilizamos algún musicograma, el público preguntó, ellos tocaron ejemplos y al final tocaron un, uno de los movimientos del cuarteto eh, y bueno, y, y lo mismo, como, como os digo, el público podía participar. Hubo un par de encuentros con artistas, uno con Judith Jauregui, pianista, eh, y Lucas Macías, ambos eh, juntos. Y luego un encuentro eh, también en el atrio con, con, Les Dison, eh, con la orquesta Les Disonances eh, y David Grimal, que es su, su director. Eh, hubo también eh, un ensayo abierto de la Orquesta Sinfónica de Granada con Abdel eh, Rahman Albachá, el pianista, eh, bueno, y estas son algunas de las actividades que sí, de las actividades principales que se hicieron para público adulto. Y para público infantil hicimos eh, el viaje de Jarellona, eh, que es un, un, una acción, como, como os digo, integrada en el festival. Esta fue, quizá, ha sido la gran novedad, además que tiene intención de, de continuar. ¿no? Eh, que es, entonces, para que estuviera integrada, había música en directo, porque en, en otras ediciones se hacía eh, un, una teatralización de, de algo, de un cuento. Eh, sobre la vida de alguno de los compositores del festival, pero con música grabada. Entonces, eh, aquí, si esto es un festival de música, lo importante es que hubiera música en directo. ¿no? Hubo un quinteto de metales y un percusionista que es Javi Alonso. A lo mejor le conocéis, es profesor de música en también ha sido profesor en este conservatorio. Eh, las obras que interpretaron fueron las obras de compositores del festival, o sea, Schubert, Mendelssohn, Wagner y Richard Strauss. Fue en el Palacio Escaldula por primera vez y en la misma semana en la que el festival daba comienzo. El festival daba comienzo, o sea, tiene lugar jueves, eh, viernes, sábado y domingo y esto empezó el miércoles. Bueno, era un, fue un espectáculo didáctico para escolares de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, y entonces, bueno, Le dimos este nombre porque tiene, tuvo vocación de espectáculo, había una proyección de vídeo y una dramatización con dos clowns en directo también, eh, pero también tiene intención didáctica, por supuesto. Entonces, eh, buscábamos que fuera una, una ocasión para aprender, para que los niños aprendieran eh, y se diseñó para que el público que asistía, eh, estos chavales de estos cursos, pudieran unirse en algunos momentos a lo que sucedía en el escenario, bien a través de la prosodia o, o bien a través de, de percusión. Con unos lápices. ¿no? La participación del público eh, po podía ser antes, eh, antes del espectáculo, puesto que enviamos a los centros que iban a participar un material didáctico, podía ser durante el espectáculo, con esos lápices que se entregaban a la entrada y con los que percutían un ritmo. Y podía ser después del espectáculo también, porque bueno habíamos enviado ese material con unas palabras cruzadas y con unas fichas para rellenar, etc. ¿no? Todo esto era opcional. En la carta que enviamos a los centros ya decíamos que quien no quisiera hacer eso antes o no tuviera ocasión no había problema. El espectáculo podía disfrutarse solamente en, en el momento de, de asistir. Eh, bueno Como os digo, se envió ese material, la guía didáctica y el reparto de los lápices en la, en la entrada del espectáculo. Proyectamos la prosodia y los patrones rítmicos que podían haber sido ensayados o no en el aula previamente. Bueno, eh, os voy a poner algunas imágenes de, de este espectáculo. Eh, esta era la, la, la… bueno, hicimos un… Una prosodia en un idioma inventado, de manera que los chavales, porque al principio se había pensado hacer eh, cinco pases en euskera, uno en castellano, pero bueno, al final eh, también como la intendencia en los horarios no es muy fácil, eh, pues pensamos que fuera un espectáculo en el que eh, la lengua no tuviera eh, no, no fuera una corta pisa para ningún centro escolar, ¿no? Entonces, bueno, los, los clowns eh, ella hablaba en euskera, él es su pareja, que es alemán, hablaba en castellano, en un castellano un poco extraño, pero bueno. Eh, eh, el, el texto que los niños tenían que recitar, si querían, que se proyectaba era este en un idioma inventado. Eh, bueno con, Había un esquema rítmico que se podía haber trabajado. Esto era lo que tenían que percutir con los lápices sobre un, un fragmento de música que sonaba en directo de Schubert, eh, con, bueno, con sus partes, etcétera Todo esto se iba proyectando. Como os digo, se podía haber trabajado en el aula o no, eh, independientemente. Bien. Eh, esta es una de las fichas que, que enviamos también para que el, los estudiantes pues, rellenaran, como iba sobre instrumentos de viento metal, lo que habían eh, escuchado en vivo, pues era sobre estos instrumentos, eh, se les, una pequeña descripción, que rellenaran sus nombres, sus imágenes, etcétera, ¿no? para la trompeta, el trombón también. Y luego algunos eh, instrumentos, si ellos quieren dibujar, los que habían visto en el escenario, que eran los instrumentos de, de percusión. Bueno, las palabras cruzadas eran estas, también para resolver en castellano en euskera, no había problema con, con esto, eh, con los nombres de los compositores y los nombres de, las, de los instrumentos de viento metal. Bueno, eh, para la edición próxima de Música Música, que se vuelve a celebrar la primera semana de, de marzo de 2017, eh, se, se pretende, eh, como os he dicho, eh, esta intención de integrar la acción didáctica en el propio festival, eh, bueno, pues tiene una perspectiva de continuidad. Se pretende otra vez que esté integrada en el Festival de Música, ¿no? Porque si no parece que apartamos la didáctica de lo que es la producción musical. Bueno, y, y lo que bueno, desde luego en mi opinión, la, la producción musical o las entidades que programan música deben estar más enlazadas con las entidades y con las personas que enseñamos música, ¿no? Bien, entonces queremos que siga integrada, por eso va a volver a haber música en directo para los, los, los asistentes, las obras serán de los compositores programados en esa edición de 2017 otra vez, otra vez en el Palacio Euskalduna y también la, la propia semana del festival. Eh, bueno, en el proyecto didáctico, eh, como os digo, insisto en que hay una intención de continuidad en, un poco en esta línea. Eh, está, bueno, en principio estará dirigido al alumnado del segundo ciclo, ¿no? de cuarto, quinto y sexto de primaria, pero abierto a otras posibilidades. Eh, si, si hay una demanda del profesorado que quiere eh, algún proyecto didáctico con, con la Fundación Bilbao 700 eh, para otros niveles educativos, pues no hay problema. Eh, lo que se pretende es contar este año eh, o la próxima edición con la participación colaboración del profesorado que estéis interesados. Eh. Entonces, para diseñar la acción o incluso para ponerla en marcha. En, en realidad, eh, el, la pasada edición no nos dio tiempo, pero ya hubiera sido la intención. Yo personalmente he hablado con algunos profesores, ¿no? pero, pero ahora diríamos que esta propuesta es, sería oficial, nos gustaría verdaderamente que los profesores que, que estéis interesados pues nos lancéis vuestro proyecto, incluso que estéis allí tocando o no, o, bueno, no sé, se puede hablar, no porque no tenemos en mente ningún proyecto cerrado, este año hemos hecho esto con clowns, no tiene por qué ser con clowns, puede ser, bueno, lo que sí queremos que sea es con música en directo, eso sí. Bien, eh, para eso nos gustaría reunirnos con vosotros, hemos hablado también con Nerea, quizá en el Berrichegune, con, con quienes estén o estéis interesados, al, al inicio del curso. También sabemos que, bueno, que ahora es una época un poco difícil, hay profesorado que no sabe dónde va a estar, bueno, pues cuando se empiece el curso ya, en septiembre, octubre, nos gustaría tener una reunión. Eh, y también eh, establecer estrategias de contacto. Desde la Fundación me insistían también en que diga que no fue muy fácil contactar muchas veces con, los, con el profesorado porque los eh, correos electrónicos se envían a los centros, a veces parece que no llega a los profesores de música, no sé. Entonces, si recibís, la, eh, bueno, si recibís la, esta información o, o esta petición de contacto dos veces, pues bueno, pues lo sentimos por ser pesados, ¿no? Pero nos gustaría verdaderamente entrar en contacto con el profesorado. Eh, bueno, también hay ideas de que haya nuevas, eh, nuevas propuestas didácticas y en la didáctica entiendo todo, ¿eh? o sea, por eso no hablo de pedagogía, lo hago a propósito. En la didáctica entiendo todo, entiendo la enseñanza, el aprendizaje para cualquier persona. Ahora está muy de moda lo de la. Eh, educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿no? Por eso también hemos hecho eh, propuestas didácticas para público adulto. Entonces, en estas nuevas iniciativas o nuevas ideas, eh, bueno, pues se piensa en hacer algún seminario. Nos encantaría contar con, con el profesorado, por supuesto, que es el luego el que está a pie de obra ¿verdad? en el aula. Eh, hacer algún think tank, eh, hacer masterclasses, tal vez. Hay, profesora, hay músicos que se prestan y que les gustaría hacer masterclasses hacer exposiciones alrededor de los compositores o de la temática de esta próxima edición o abiertos a, a las sugerencias que, que nos digáis. Bueno, eh, muchas gracias por escucharme. Ahora os voy a poner, si es si puedo, un poquito de, del vídeo. En el, el viaje de Jarellona, a lo mejor algunos estuvisteis allí, eh, lo que se pretendía era hacer un recorrido, un viaje, precisamente, por distintos lugares eh, y para, para ese viaje, los lugares a donde llegaba esa nave espacial eh, se ambientaban con la música, ¿no? pero al final la idea era, por supuesto, llegar a Bilbao y de hecho llegar al Palacio Euskalduna, eh, para, bueno, pues porque también para los chavales pues eso es bastante lo identifican muy bien. ¿no? Entonces, para la llegada a Bilbao elegimos un, un fragmento de, de la Sinfonía Love Gesang de Mendelssohn y es lo que me gustaría, lo voy a intentar poner, a ver si, si lo hago bien. A ver, eh M 4 aquí ponerse al final si puedo. Eh, creo que se oirá, ¿verdad? Se oirá, desde aquí. Quiero ver dónde se ven los minutos aquí para poner el. el minutos, ¿Pero dónde puedo ver el minuto para poner el minuto 42-44? ¿MP4? ¿Ahora? Sí. Eh, deciros que para los chavales fue muy emocionante ver cómo la nave espacial llegaba a, a Bilbao, ¿no? lo primero, el Samamés es lo primero que, que vieron, está al lado del Palacio Escalduna, y eso les parecía muy emocionante. A mí. ¡Se queda Del el hotel del festival. Por eso han decidido quedarse entre nosotros. Y a curarte han dicho dinero espantzaco, el carriquín, Balsbach Hotzera bombidato gaituzte. Verás, alcantar por eso. En realidad yo os quería enseñar la llegada a Bilbao, no sé si la habéis visto, que era muy emocionante. Y, y nada más, por mi parte nada más, agradeceros que hayáis estado, que me hayáis escuchado, pero nos gustaría, insisto, en, en eso. Nos pondremos en contacto con vosotros y, y nos gustaría pues eh, recibir vuestras sugerencias o vuestras ideas. ¿eh? Bueno, Milla gracias.